Mucho se dice acerca del sustantivo. Algunos profesores lo pueden definir, lexicológicamente hablando, como una categoría gramatical que es de inventario abierto. Esto quiere decir que son un montón de palabras y que podemos seguir creando muchas más palabras en el largo de nuestra existencia. Pero también vamos a escuchar que el sustantivo puede ser comprendido como aquella palabra que sirve para nombrar o designar seres que pueden ser bien reales o del pensamiento. Ahora, esto sintácticamente puede adquirir la función dentro de una oración como un modificador indirecto, como el núcleo del sujeto, como un objeto directo, como un objeto indirecto o hasta como una aposición. Pero lo que no se menciona tanto es la clasificación que tienen los sustantivos según los accidentes gramaticales que estos tienen. Y es que cabe resaltar que morfológicamente hablando, nosotros tendremos que el sustantivo es una palabra variable. Y es que es muy importante entender estos tipos de clasificaciones para así poder próximamente hacer un análisis sintáctico. Ahora bien, yo te presento aquí el género natural y el género gramatical. Para entender al género natural lo he clasificado de estas cuatro formas que van a ser de doble forma los epícenos, heterónimos y el común de dos ahora bien, te voy a explicar qué es el de doble forma, son todos aquellos sustantivos que se caracterizan porque tienen una variación en el sufijo esto quiere decir en la última parte de la palabra por ejemplo cuando yo quiero definir a aquella persona que se dedica a la actuación y variar su género yo puedo tener al actor y a la actriz si te das cuenta la palabra act se mantiene pero cambian los finales de ambas palabras actor, actriz y lo mismo pasaría con otros ejemplos como oso Osa o héroe y heroína Por otro lado tendremos a los sustantivos epícenos Estos sustantivos epícenos se van a caracterizar Porque van a presentar un grado de macho o hembra Y ahora yo te pregunto ¿Tú puedes decir la tortuga o el tortugo? Obviamente que no, porque normal sería decir la tortuga macho y la tortuga hembra. Yo no digo el condorito y la condorita yo digo el cóndor macho y el cóndor hembra. Otro de los puntos que tocamos son los heterónimos, y es que la misma palabra nos dice que van a ser palabras completamente diferentes, pero que van a variar en el género. Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, en la especie taurina, yo voy a tener al macho llamado toro y a la hembra llamada vaca. Al, en la especie humana yo voy a tener al macho llamado hombre y a la hembra llamada mujer ambos van a ser heterónimos, son sustantivos heterónimos por último en la clasificación de géneros naturales tendremos al común de dos y esto quiere decir que una misma palabra puede ser tanto masculina como femenina pero los va a diferenciar el artículo y es que yo puedo decir la espía o el espía o también podría decir el atleta o la atleta una vez entendimos estos, vamos a empezar a explicar lo que son los géneros gramaticales Y es que vamos a encontrar de una sola forma Ambiguos o el distinguendo En estos casos, el de una sola forma Se va a caracterizar porque únicamente lo vamos a encontrar En un solo género O sea, son palabras que solo tienen un género Por ejemplo, si te dijera lápiz yo no puedo decir el lápiz o la lápiz, el lápiz macho, el lápiz hembra No, para nada Únicamente el lápiz solo tiene una forma de entenderse como masculino El lápiz Y lo mismo pasaría si yo te digo la jarra La jarra no puede ser jarra macho, jarra hembra La jarra o el jarra Únicamente existe como la jarra. Son palabras que tienen un único género. No pueden tener más. Por otro lado, también tendremos una clasificación para los sustantivos ambiguos y distinguendos. Y aquí quiero que hagamos una observación muy importante. Porque mientras el ambiguo puede cambiar de género, mas no de significado, el distinguendo va a cambiar de género y va a cambiar de significado. Esto quiere decir, en ejemplos, digamos, demostrativos, que en el ambiguo encontraremos palabras como la mar, o el mar, que bien, si están cambiando de género no están cambiando de significado sigue significando lo mismo, lo mismo va si decimos el armazón o la armazón el o la dragma, pasa igual con estas palabras porque no cambian el significado pero sin embargo pueden alterar su género por otro lado, hay palabras que si bien alteran el género una vez que yo altere el género también voy a alterar el significado por ejemplo si yo te dijera el o la doblez el o la doblez significan dos cosas diferentes y tienen géneros diferentes. Ahora bien, también yo te puedo comentar sobre el o la cólera, porque uno viene siendo una enfermedad y otro un estado pasional, de ira o enojo. Y también tendremos el caso de decir el o la pez, ¿no? Porque mientras el pez es un animalito que vive bajo el agua, la pez sería una sustancia que se utiliza para impermeabilizar, Ahora bien, por otra parte, nosotros vamos a tener una clasificación de los accidentes de número que tiene el sustantivo. Y estos podemos encontrarlos como singulares o plurales. Si nosotros tenemos, y estas van a ser las reglas que vamos a tener que seguir para poder escribir las palabras correctamente, un plural con S. Esto quiere decir que cuando nosotros vamos a terminar una palabra con S, únicamente terminan con S cuando nosotros tengamos las vocales abiertas tienes que recordar que las vocales abiertas son la A, la E y la O entonces por ejemplo si tengo calle el plural de calle sería calle si tengo oso el plural de oso sería osos y si tengo ardilla el plural de ardilla sería ardillas entonces por otra parte vamos a tener los plurales que terminan con es y estos plurales que terminan con es para que termine con es tienen que terminar con una vocal cerrada una vocal cerrada I, U, I, U son vocales cerradas y, o en caso contrario de Que terminen en consonantes Ahora, ejemplo de esto Si yo te digo pared Pared termina en consonante Quiere decir que el plural sería paredes Perfecto Cartel, cartel termina en L L es consonante Sería carteles Baúl, baúl termina en L También es consonante Sería baúles Si yo te digo maní Maní termina en I Eso es una vocal cerrada Sería maníes Ají, caso igual Termina en I Sería ajíes es el plural Y tabú Que termina en la U, el plural sería tabúes ya para terminar con esta idea tendremos el plural con el artículo y esto quiere decir que nosotros para poner algo en plural lo vamos a variar en el artículo esto se va a dar con unos casos especiales en las terminaciones de consonantes que serían la T, la X y la S ahora algo más que hay que añadir aquí es que deben ser graves o deben ser esdrújulas. Bien, para que se cumpla esta regla. Por ejemplo, si yo te dijera anthrax, para pluralizar la palabra anthrax, tendría que decir los anthrax. Si te das cuenta, estoy utilizando un artículo para designar el plural. Ahora, esta palabra, anthrax, es una palabra grave y que termina en X, o sea, la consonante especial para este caso. Yo diría los anthrax. Y lo mismo sucedería con tesis, porque tesis es una palabra que sería grave, pero que también termina en S, T, X o S, para que el artículo lo no pluralice. Ya sabes que si te gustó el video, puedes recomendarlo a tus amigos, puedes compartirlo, puedes darle a me gusta y comentar en qué cosas podríamos mejorar o qué cosas quieres que mantengamos de estas clases. Recuerda que si quieres más información sobre estos temas y clases completas, puedes entrar... Al link que te dejaré abajo de nuestro grupo de estudios personalizado en Facebook, donde estaré encantado de unirte. Saludos a todos ustedes, estudiantes, y nos vemos en la siguiente clase.